Soñar, es de quien quieres ser Esclavo del destino, juguete de adivinos Soñar, es también pretender, tener todo Vivir en la luna Pero soñar uno sabe muy bien Qué significa ver Pero soñar uno sabe muy bien Qué significa ver Soñar es servir, es verte del ser, en alquimia el vino y la miel, calzar el peto del saber, y guerrear con la luna, y guerrear con la aurora boreal, pero soñar. Cabez